Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda de más Músculo en Tenerife y hoy vengo a presentaros otra pequeña maravilla que tengo por la tienda, que no es ni nada más ni nada menos que es la nueva caseína elaborada por Big. Así que sin más, ¡vamos allá! Bien, lo primero que debemos recordar es que la caseína es un tipo de proteína de asimilación lenta cuya digestión puede extenderse 6 horas o incluso un poco más, ¿vale? Entrando ya un poquito en materia prima, nunca mejor dicho, está la hora con solmico que pertenece a plasmina. Ahora vamos a leer un poquito sus ingredientes a ver qué, qué podemos encontrarnos en ella. Bien... Eh, caseína micelar, solmico, en este caso por eh, 67,8% exactamente de lo que vendría siendo caseína micelar eh, concentrado de proteína de suelo de leche en este caso la materia prima del concentrado es bolac, la caseína sería solmico de glambia y el concentrado sería, sería bolac, ¿vale? un 20% lo que vendría siendo en torno a un 70% de caseína micelar y un 20% de de concentrado, vale. Eh, en este caso, justamente en este sabor, eh, tiene trocitos planos de chocolate blanco, cuyos eh, ingredientes de esa, lo que ese chocolate, vale, sí tiene un poquito de, de azúcar, vale. Sería azúcar, eh, manteca de cacao, leche entera en polvo y la gente de recubrimiento el emulgente y el aroma natural en este caso sería en torno a un 8% de, de los trocitos de, de chocolate para potenciar lo que sería el, el sabor de este sabor no todas tienen lo, exactamente los mismos ingredientes obviamente obviamente todas tienen caseína y eh, concentrado pero el resto de ingredientes pueden obviamente variar dependiendo dependiendo de sabores por ejemplo, después nos metemos un poquito más en en cuanto a lo, lo que vendría siendo los sabores. Eh, prosiguiendo, el resto de ingredientes serían aromas, colorante, edulcorante, en este caso sucralosa, y como expresante, presenta goma santana, además de un poquito de sal como último ingrediente. ¿Vale? Vamos a leer un poquito la información nutricional de exactamente este sabor, ¿vale? A ver, vamos, como siempre, por servicio, de 30 gramos, ¿vale? Eh, de valor energético, 114,84 kilocalorías, o calorías, eh, exactamente. De grasas presenta 1,59, de las cuales saturadas es 1,01. De hidratos de carbono presenta por servicio, recordemos, 3,72 gramos, de los cuales azúcares serían 2,85. Fibra no tendría absolutamente, absolutamente nada. Y de proteínas tendría 21,41. Presentando de sal, nada, eh, 0,07. O sea, Bien, entrando en el tema de, lo, de los sabores. Como os he ido comentando a lo largo del vídeo, cada sabor eh, de esta nueva casina presenta valores nutricionales eh, ligeramente diferentes. Entonces, dependiendo del sabor que escojamos, pues nos encontraremos, con gramo arriba, gramo abajo, eh, diferentes. Vale. Eh, a ver, mis preferidos. Solo he probado eh, de tres. Y de esos tres, eh, que serían eh, Pantera Rosa, Chocolate Blanco y Estrecha me quedaría sin ningún tipo de dudas con Pantera Rosa y Estrecha Tela. En ese, en ese mismo orden. Eh, a ver, el de Pantera Rosa y el de Estrecha me parece una absoluta locura parece una burrada de, de sabores que están eh, realmente conseguidos y si ajustáis muy bien la cantidad de agua o incluso le echáis un pelín menos, la textura que presenta es, eh, es de locos, es de locos. Eh, ¿Qué más podemos comentar? A nivel de saciedad yo diría que es exactamente como cualquier otra, otra caseína no resulta especialmente pesada ni tiende a hinchar demasiado, al menos en, en mi caso. Y eh, por último, en mi top, estaría eh, blanco. La verdad que está bueno, pero no alcanza ni de, ni de lejos el nivel de, de los otros sabores, es decir, eh, pantera rosa eh, y chapela y sin más, pues ya sabéis dónde podéis encontrar esta nueva casina, en vuestra tienda favorita, mayúsculo que por supuesto. Y sin más, nuevamente me despido, espero que os haya gustado y servido este vídeo. Un saludo y nos vemos.